La Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir intercambió experiencias con los compañeros de las fincas Terraba y Changena de acá en el Cantón de Osa en Palmar Sur, Costa Rica. Durante su estancia nos compartieron la construcción de un horno envolvente, la realización de preparados naturales para los cultivos de nuestra tierra y la proyección de videos para los muchachos de nuestras fincas. La caravana realizó estos intercambios desde mayo del 2015 hasta junio del 2016 en otras 17 comunidades de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica para documentar y registrar la defensa de la madre tierra que estamos llevando contra las represas, la minería, los monocultivos y la privatización. Después de la represa viene la privatización del agua, ahora si ustedes ven se privatizan hasta las carreteras, se privatizan los territorios, las playas, las islas. Las compañeras y compañeros compilan en este libro lucha sobre la defensa de los territorios y la cotidianidad de los pueblos en Mesoamérica, textos, imágenes, gráfica, audios, videos manuales sobre las tierras, costumbres y cosmovisiones. Hazte estas dos preguntas muy sencillas, pero reflexiónalas. Por ejemplo, ¿qué mundo vas a dejarle a tus hijos? ¿Y qué hijos vas a dejarle a nuestro Ánimo y échale ganas. Un libro que habla sobre las estrategias de las grandes corporaciones para imponer sus intereses, la vitalidad de las comunidades y los intentos por corromperlas las complicidades de policías y militares que se expresan en impunidad, la criminalización y las violaciones de los derechos individuales y colectivos. ¡La policía al servicio de la empresa! Sí, ¡A la, oh, la ¡Sí a la vida! Pero también nos comparten la visión de una Mesoamérica que resiste a sus formas de organizarse en sus procesos de resistencia, del sentido identitario y de la construcción de mundos vivibles, donde la comunicación popular es un eje fundamental que dinamiza la soberanía alimentaria, fortalece una economía desde la solidaridad y finalmente una formación constante en el respeto y la protección de los bienes comunes y la defensa de los derechos humanos. El libro incluirá manuales que realizamos durante el recorrido por Mesoamérica. Estos buscan facilitar la apropiación de herramientas para la vida diaria, como los abonos orgánicos, plantas medicinales o tecnologías apropiadas, como los baños secos, las piscimáquinas, estufas oradores, entre otros. Lo recaudado se dirigirá a la publicación del libro el cual incluye ilustraciones y dos DVDs con las fotos, audios y videos que tomamos durante el recorrido, para que este material pueda ser accesible a personas de todas las edades y niveles de alfabetización. Nuestra intención es circular ampliamente y de forma gratuita este libro entre los pueblos indígenas, comunidades, colectivos y organizaciones sin fines de lucro que participaron en la caravana. Tenemos la fe que como pueblos